Alex Fortunato resultó herido de dos disparos en medio de asalto, hecho registrado en la comunidad La Guama, en este municipio de San Francisco de Macorís, la noche del domingo. Los desaprensivos lo despojaron de sus pertenencias, al ser cuestionado el lesionado, narra lo sucedido. Yo eh, iba pasando, ellos iban en dos motores, eran cuatro ellos, y se volvieron a atracarme. Entonces al yo mandaba, me, me, dieron, me dieron dos tiros, cuando me paré, yo hasta me caí del motor, tú o sabes, dame los tiros. Entonces cuando yo me caí, ellos me, me, me dieron un par de cachazos, me dieron. Bueno, sí. ¿Qué, te llevaron? ¿Qué te llevaron? El teléfono, la cartera y el motor. ¿Tú había tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos antes? Una discusión tuve con uno una vez. O sea, que tú identificaste quiénes están detrás de todo esto y que le pide a toda la justicia. No, que se haga justicia. La GuAMA. La de La Guama. entonces, ¿cómo es el nombre? Ale Fortunato, la ¿Qué tú haces? ¿A la que tú te dedicas? Yo ocho días en finca, tú sabes. Fortunato se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta localidad. Exige el hecho sea investigado para que los responsables sean apresados y sometidos a la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.